aquí en Áraba, en Quejana, hemos preparado, organizado un encuentro para que la militancia de Podemos-Euskadi tenga la posibilidad primero de fortalecer lazos, de compartir experiencias y de seguir preparando eh, las elecciones forales y municipales. Sabemos que las decisiones que se toman en los ayuntamientos son las decisiones que afectan y mejoran el día a día de la ciudadanía hemos comprobado que creamos y construimos ciudades y pueblos más igualitarios, más participativos y con mayor bienestar. Y eso es lo que queremos llamar a cada una de las ciudades y pueblos de toda Euskadi. Recorrer todos los municipios, todos los pueblos de Euskadi, hablar cara a cara con todos los vecinos y con todas las vecinas y contarles cuál es nuestro proyecto de país, pero también nuestro proyecto a nivel autonómico y a nivel municipal, porque creemos que más allá de un proyecto de larga distancia, con mucha ambición y con cambios estructurales, es muy importante llevar esas políticas a lo cotidiano y contar en el día a día qué es lo que podemos hacer para mejorar su vida. Es muy importante mostrar con la cabeza muy alta el orgullo de organización política y de todo lo que hemos conseguido, todas las políticas a nivel gobierno estatal, pero también todo lo que estamos haciendo en los pueblos y en los barrios. Hemendik aurrera horengo hilabetetan ba badu aukera eder bat gure udalak e, udalegin jabe egiteko eta eta nolabait herritarron eta eta batez ere ba berdintasunaren alde jartzeko gure udaletxeak Si ona son de acuerdo, bate, egipte, tigató, es de el Lord la Dogun adóstata va a ir a Yo vengo desde Baleares, Podemos allí es un actor determinante en el rumbo político. Hemos sido fuerza de gobierno, hemos sentado las bases para ser una opción posible de gobierno y por lo tanto creo que tenemos mucho que contar y que el intercambio de experiencias y este tipo de espacios donde se fomenta el debate, donde se trazan hojas de ruta son imprescindibles en el contexto en el que nos encontramos. ...yo creo que fundamentalmente lo que tenemos que poner... ...en cualquier proceso de ampliación, de en fin, de, eh, el cariño... ...la gente por encima, es decir, los cuidados... ...de las organizaciones, de cómo, de, de por qué tenemos que ir juntos... ...pero desde luego tenemos una marca que es nueva... ...tenemos gente militante que son todos los que están... ...y tenemos todo el futuro, por delante solo nos queda... ...reflexionar para saber cómo y dónde queremos ir. hainbat gauza geratu direla garbi bat zein eh, diren eta zein izan behar duten gure 15za politikoan erpin edo ardatzen nagusia, hor daukagu feminismoa, hor daukagu etxe bizitzaen eskubidea, bereikoa garrantzia daukanna, Hor daukaguzerbitzu públicooen indartzea eta baita ere erpin verdearen edo jazangarritasunaren jasang, politiken garanzia ez. Nos hemos reunido por territorios, ...y hemos ido identificando diferentes temas... ...para poner un ejemplo, hemos hablado del eje verde... ...del eje feminista, hemos hablado de la republicación ...de muchos de los servicios municipales... ...y hemos intentado aportar a este gran proyecto... ...que hemos empezado a elaborar de cara al, a mayo del 2023... ...una propuesta que recoja todas las necesidades... ...que nuestras vecinas necesitan en nuestro territorio". Nos ha servido para compartir experiencias, para compartir propuestas, porque somos concejales y concejalas que luchamos día a día desde nuestros ayuntamientos con un objetivo claro que es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y nuestras vecinas. momento en el que de forma general la gente está tan deprimida y tan desilusionada que tiene también que ver con cierta gestión de las expectativas, cierta gestión de, de las ilusiones, cierta gestión de cómo es la diferencia entre la realidad una vez se gobierna en comparación con las promesas que se han hecho, las promesas que se han establecido, que hace que ya directamente en relación con el futuro nos pensemos que cualquier victoria es imposible. Creo que es necesario tanto la, la mayor construcción de un sentimiento, algún tipo de sentimiento, tanto de comunidad como de pertenencia, como de unión entre la gente que está participando de esa misma cosa, como el hecho de volver a creer en algo. La de Sandugo Polito netan, ba, el la em, arte harremanetan em, sartzeko, arte em, de la arte ere, la arte de la arte de la arte de la arte de la arte de la arte de la arte feminismoa la arte de la arte de arte Estamos fundamentalmente haciendo un balance tras estos tres años de legislatura en el que queremos hacer un aprendizaje de qué hemos hecho bien en los ayuntamientos, qué hemos hecho mal, qué políticas públicas han sido exitosas y han sido útiles para proteger la vida de la gente eh, y qué políticas no hemos conseguido llevar a cabo el horizonte de construir candidaturas que nos permitan ampliar nuestra presencia en los ayuntamientos, porque hacer a Podemos más fuerte en los ayuntamientos es la garantía para que tengamos una Óscar y mejor y que tengamos unos municipios más participativos, más feministas, más transparentes y, sobre todo, que, que no dejen a nadie atrás. El objetivo principal de nuestra jornada es hacer que la militancia participe y decida. Es fundamental en una organización como esta que la militancia tenga la oportunidad de decidir qué es lo que vamos a reivindicar, qué mensaje van a trasladar los carteros de la gente, es decir, los cargos públicos de la organización, en cada una de las instituciones en las que entre. durangon bizinaz, durangarra nas, eta durangon gaude gobernoan. Eta pasada da, pasaden legegintxandian eh, oposizinoan eh, egon ginen eta legegintxalde honetan gobernoan, eta egertzen da, eh, ausos, ausos joaten bazara, ikus dezakezu ze hobekuntzak dauden eta gero aurrekontu parte hartzailetan e, jendea parte hartzen du eta erabakitzen du e, nora joan behar diren gure, gure diruak, gure euroak. Oso oso garrantzitsua da gure presentzia udaletxetan. Hola, soy Ahmed Mohamed, vengo representación de la Escuela de Cine Saharaui. La verdad me quedé súper encantado, súper encantado y a la vez identificado, identificado con el tipo de activismo, el tipo de fuerza de voluntad de ir para adelante a lograr unos objetivos tan, tan nobles y, y, a la, y a la vez tan justos como como en mi causa, o sea, como en mi caso y como el mismo activo, activismo que hacemos día a día, el mismo, la misma lucha que cogemos día a día en nuestra, en nuestra sociedad.